A cien años de la hazaña del piloto pardo revive la aventura que marcó el hito antártico protagonizado por el marino chileno, estreno del documental Rescate desde el fin del mundo del realizador Sebastián Domínguez Vial. El estreno se realizará simultáneamente el jueves 1 de septiembre a partir de las 18.30 horas en el Museo Martín Gusinde de Puerto Williams y en Punta Arenas en el Salón Auditorio Ernesto Olivasiz de la Universidad de Magallanes. Ambas exhibiciones son con entrada liberada. música e imágenes para recordar la hazaña. El dúo magallánico Lluvia Ácida continúa con el ciclo de conciertos en conmemoración de los 100 años del rescate antártico del piloto Luis Pardo Villalón. En el corazón de los hielos se denomina el recital que los músicos Héctor Aguilar y Rafael Cheuquelaf ofrecerán en diferentes comunas de la región. El sábado 27 de agosto se presentarán a las 19 horas en la Biblioteca Municipal de Puerto Natales, mientras que el sábado 3 de septiembre se presentarán en Punta Arenas a las 19 horas en el Salón Ernesto Libasitz de la Universidad de Magallanes. Y por último, el sábado 10 de septiembre a las 19 horas en Cine de Cerro Sombrero en Primavera. Todas las presentaciones son de acceso gratuito. Primavera, trabajaba y un viejito, que cuidaba con cautela la nivita su perrito. El neofolclor follino llega a Puerto Natales. El trío Sebastarco, compuesto por Sebastián Velázquez, Rafaela Regada y Francisco Burgos, presentará un repertorio que incluye temas como Llorona, No Jaime y Tábano, entre otros. Sebastarco se presentará el 27 de agosto a partir de las 23 horas en Pampa Restobar, ubicado en Bulnes 371 en Puerto Natales. creativos de diferentes disciplinas están convocados a participar en el seminario y conferencia que se realizará el 7 de septiembre en Punta Arenas. Los interesados pueden revisar la dirección que aparece en pantalla o directamente en la Oficina Regional del Consejo de Cultura en Pedromont 809 en Punta Arenas. Más de 20 fotografías en blanco y negro en mediano y pequeño formato, además de una gigantografía de 4 metros de largo, conforma la exposición Ranchos, de Paola Desmet de Olbeck. Esta muestra es parte de las actividades del mes de la fotografía y representa un fragmento del estudio que realiza la periodista y fotógrafa sobre la pesca artesanal en Magallanes, exhibiendo los ranchos desde su ubicación y arquitectura. Esta exposición está abierta hasta el 23 de septiembre a partir de las 10 de la mañana, en Casa Sur del Arte, ubicada en Avenida Colón, 1027 en Punta Arenas. Es de acceso liberado. Comparte la cartelera cultural de esta semana y síguenos en las redes sociales Cultura Magallanes.